¿Qué tal, Alejandra? Eh, contento de poder tener esta oportunidad de postular este puesto tan importante de su compañía. Eh, sí, yo te un gusto. Este, bueno, mi nombre es Ale y es, efectivamente estás postulando la posición de asistente administrativo con nosotros. Y bueno, básicamente esa entrevista es para conocerte un poco más, para saber a ti, para saber tu experiencia laboral y qué proyectos eh, o qué es lo que esperas sobre ingresar a, aquí a trabajar con nosotros. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas para poder empezar. Eh, básicamente me gustaría que me puedas comentar eh, un poco más sobre ti, quién es Jonathan, cuál es un poco de tus estudios y tu experiencia laboral. Sí, qué tal. Bueno, mi nombre es Jonathan, yo tengo 34 años. Soy egresado de la carrera de Administración de Empresas eh, del Instituto del PAE. Eh, la verdad que sí tengo ya bastante tiempo de experiencia en, el puesto, en áreas administrativas. He estado ya en la compañía Cerámica San Lorenzo, en el área de facturación por tres años. Y al cuarto año ya postulé como eh, asistente administrativo y pues el tiempo ha sido muy corto para poder eh, desarrollarme en ese puesto y es por ello que ahora debido a la pandemia eh, tuve que buscar nuevas oportunidades y por ese motivo es que estoy postulando a, a, a esta compañía qué bueno jonathan bueno eh, continuamos con la entrevista eh, me estabas comentando que has trabajado anteriormente como decía asistente de sea que decir que tienes de experiencia me comentaste cuánto tiempo tienes eh, me gustaría como que me puedas resaltar básicamente eh, tres fortalezas o tres o dos fortalezas que en realidad tú crees que, que son parte de ti que has desarrollado en ese tiempo y de repente dos o tres debilidades en las cuales consideras que tienes que trabajar y mejorar en ello. Sí, considero que hay tres pilares importantes dentro, dentro de, de mi carrera profesional. Es el compromiso, ¿no? el trabajo en equipo, eh, la empatía hacia los demás. Y también la puntualidad. ¿no? Creo que es muy importante respetar eh, eh, lo, el espacio y los horarios de otras personas y que sea recíproco. Una de las debilidades que considero que tengo que mejorar es la comunicación. Eh, admito que sí me cuesta un poco poder eh, desenvolverme con los compañeros de trabajo. Otra debilidad es este, el desorden. En mi espacio de trabajo no suelo ser muy ordenado y también. ...he ido trabajando en ese, en ese espacio con, con unos tips que he aprendido en algunas... Este, en la web, ¿no? Buscando algunas páginas. Y el último sería el que a veces soy un poco temerario de tener nuevos retos y también en los últimos dos meses de mi trabajo he venido manejándolo y ¿no? para poder eh, atreverme a, a nuevas oportunidades, a nuevas funciones o algún trabajo en específico que me encomiende. Y considero que sí he mejorado en, en ciertas cosas. Genial, qué bueno que estés trabajando en esas debilidades. Y efectivamente, no todos la tenemos. Este y para adelante no tenemos que seguir trabajando en ellas. Eh, Jonathan, algún aspecto que has tenido en toda la experiencia laboral que me tienes comentando, en la cual te hayas sentido orgulloso, algún logro que, que has podido este, superar, o sea, una dificultad que conllevó un logro en la cual superaste con éxito, ¿qué podría ser? Sí, justamente en mi trabajo anterior hubo un tema, un problema con un proveedor eh, muy importante para nosotros, en realidad era un, tra un transportista, eh, que tenía problemas con el tema de, de despachos, el cliente se había quejado que no pues no le llegó la mercadería a tiempo y no sabíamos eh, cuál era el problema en sí, entonces le dedicamos una semana eh, completa para poder resolver eh, ese, ese tema con, con mis compañeros, tuvimos la manera de poder eh, cumplir a tiempo nos quedamos un par de horas más trabajando arduamente en equipo porque considero que el trabajo en equipo es muy importante y pues se logró el objetivo esperado pudimos ubicar este el foco el error en sí que había pasado no porque el retraso y en sí que no habían despachado esa mercadería no la habían subido al camión no prácticamente porque el, el, el operador logístico, en este caso Carranza, eh, no validó bien el conteo y, y por ende no, no subió eh, una cierta cantidad al camión, la cual no llegó y ya estaba facturado, ya estaba todo guiado, ya estaba, incluso eh, ya estaba todas las cuentas eh, en la compañía, etcétera, ¿no? Pero nada, eh, preguntando, llamando, indagando con, con, los, con el transporte, eh, con los supervisores, etcétera, sí, pudimos... Eh, eh, ver en que había fallado y pues la verdad que sí me sentí muy cómodo y mis compañeros también de haber este, conseguido, eh, de haber logrado ese objetivo, el cual nos había ocasionado muchos problemas. Genial, Jonathan. Y bueno, coméntanos, tú actualmente manejas este Excel, eh, ¿cuál sería el nivel eh, que has alcanzado para lo que es Office? Sí, yo tengo una experiencia en el tema Excel, sí he manejado esa herramienta, he llevado cursos en IDA y en Ciberteca anteriormente y pues no es un nivel avanzado, pero sí creo que estoy en el nivel intermedio. Sí podría poder, poder desempeñar funciones con, con esa herramienta. Qué bueno, porque aquí, bueno, si bien es cierto, la, la, la posición no solicita que sea avanzado, pero un intermedio está genial. Y en cuanto a SAP, eh, ¿lo has manejado anteriormente? Sí, justamente el último sal que me ha dejado ha sido el, el, el para mí el más rápido y eficaz ha sido el satr 3 en Cerámica San Lorenzo. Eh, me costó hacia el inicio, pero, pero bueno, después ya con, con el día a día lo pude manipular muy bien, lo pude manejar a la perfección. Y sí, sí, considero que, que sí puedo manejar muy bien este, esta herramienta de trabajo, de gestión y considero que soy la persona eh, idónea para, para, para poder llevar este, este puesto de asistente administrativo, ¿no? Tengo los conocimientos necesarios de, de esa herramienta. Qué bueno, Jonathan, que te sientas eh, tan eh, decidido y, y que estés se tan seguro, me encanta esa seguridad en ti. Jonathan, eh, bueno, básicamente ya estamos terminando en la entrevista, me gustaría saber si es que tú, llegas a ingresar a esta posición? ¿Qué es lo que esperas de ella? ¿Qué es lo que crees que tú podrías aportar a esta empresa? Sí, bueno, ante todo yo considero que es muy importante aprender de los compañeros de trabajo. En caso logre ingresar, me gustaría aportar con la experiencia que yo tengo y a su vez aprender de ellos. ¿no? Creo que el trabajo en equipo es fundamental para poder conseguir los objetivos que, que toda área y compañía necesita. Yo, de mi parte, considero una persona predispuesta a aprender y a su vez también este, aportar mucho en temas de, de gestión, de seguimiento de, de proveedores, de seguimiento de clientes, que es lo que yo he desempeñado, tema de... de mapeos, ¿no? ese tipo de cosas de poder llegar al cliente final saber si le recepcionó o no marcaría, si tuvo algún problema algún inconveniente con ello creo que sí podría y espero de la compañía también eh, un Hola creo que, creo que ese... se cortó un poco eh, sí, ¿qué tal? aquí estoy Sí, Jonathan. Eh, bueno, ya estamos terminando esta entrevista. Ya, bueno, Jonathan, genial. Estamos terminando esta entrevista y en realidad nos ha encantado tu perfil. Vamos a, a ver aquí algunos, algunas cosas. Este, vamos a ver si esto se alinea a lo que estamos buscando. Y en el transcurso de esta semana te estamos, estamos comunicándonos nuevamente contigo para una segunda etapa en la cual te voy a enviar un correo. Te voy a estar enviando eh, un link para que te puedas conectar a ella. ¿sí? Eso sería de todo. Bien. Desde ya, muchas gracias por, por tu tiempo, por haber participado en la entrevista. Estamos comunicándonos. Gracias. De nada, muchas gracias. Hasta luego.